FENASCOL WFD ¿Mm? ¡Mmm! Wow. ¡Tantos videos! ¡Uy! FENASCOL y la WFD traen a ustedes el día 9 de marzo bajo las modalidades presencial y virtual un evento bien interesante para toda Colombia. ¡Observen! Aquí está. Conferencia Internacional por la WFD sobre Derechos.